han pasado cinco días desde la masacre registrada en la penitenciaría del litoral y aún las cifras oficiales no son definitivas y las que se barajan entre las distintas entidades estatales no cuadran en los exteriores del reclusorio la angustia es permanente por lo que algunos familiares de PPL buscan la manera de sacar a su hijo, hermano o esposo de lo que consideran un infierno porque ya tiene más de cinco años la sentencia era de seis y voy a averiguar a ver si Dios permite que poderlo sacar ¿Qué pabellón está? En el 8. ¿No fue el de conflicto? No, gracias a Dios, gracias a Dios. Igual el temor está. Ay, no me hagan acordar. Pero no son los únicos casos que se mantienen a las afueras de la penitenciaría de Guayaquil. También están las historias de quienes piden información sobre su familiar recluido. Esta señora lleva ocho días buscando a su esposo. Venía de la regional 8, donde supuestamente lo habían trasladado. Sin embargo, no aparece ninguna nómina. Hace un día recibió la llamada de un interno. Sí, de un PPL, que le aseguraba que su familiar... Tampoco estaría en el pabellón de la penitenciaría. Y ellos me llamaron y me dijeron que su esposo lo ha la río, nada. Pues. Es lo que yo voy a decir, ¿por qué le engañaron? ¿Por qué le engañan? Si, si algo le pasó, ¿por qué no le dicen la verdad? Pues? estaba en el pabellón 7, en la planta baja, y allá no ha pasado nada, ningún problema ha pasado. Con una historia similar nos encontramos en los exteriores del laboratorio de criminalística. A esta fuente la llamaremos Juan, por protección de su identidad. Juan nos comenta que un día antes de la matanza, su hermano tuvo que ser trasladado de emergencia a una casa de salud, debido a una herida provocada por una granada, que fue detonada por los mismos reclusos el miércoles 10 de noviembre. Para el viernes 12, el día de la masacre. El hermano de Juan ya tenía que haber regresado a su pabellón. Sin embargo, no aparece. No vayamos muy lejos, en toda cárcel hay, este, hay teléfono. Ya hay teléfono y mi hermano buscaba la manera de comunicarse. Ya mañana cumple una semana desaparecido, no está no, está en lo, en lo, no está ni en la lista de fallecido fallecidos. Y según nos dicen en la penitenciaría que vuelven a buscar en la morgue, pero ya... Ya hemos buscado de pie a cabeza y no, no, no encontramos nada. Juan se suma a la decena de familiares que ha tenido que acudir a la comunicación con otro interno del centro de reclusión para pedir información de su pariente, ya que asegura que las autoridades no le dan razón de su estado actual y teme que se encuentre secuestrado por alguna banda. Me pasa muchos pensamientos, a veces pienso que él está guardado, puede estar secuestrado... Como puede estar fallecido, o sea, ya en estas alturas ya no sé qué pensar porque ya, ya es mucho tiempo, ya es una semana. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad, Fausto Cobos, indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya habrían tomado el control de los pabellones. Incluso, existiría una operación en proceso. Está controlado el tema del eh, perímetro interno. Eh, tema del corredor de, de la muerte que le llaman, está, estamos haciendo el derribo de todo aquello que significa eh, eh, la construcción de puestos de vigilancia de los criminales y que se encuentran allí eh, operando con las bandas eh, que están eh, bajo en la disputa del territorio dentro de la penitenciaría. Recordemos que este martes agentes de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas en un trabajo conjunto lograron rescatar a tres personas privadas de libertad que se encontraban secuestradas por otros internos de la misma penitenciaría del litoral. The human condition, the glorious and the goss. Philosophers have the idea of the individual self, and the struggle of for the notion of the idea of the crushing freedom and the force of This is This is the the of the the who otros temas, delegados de organizaciones campesinas, indígenas, y afrodescendientes junto a los legisladores Salvador Quispe y Dina Farinango entregaron a la presidente de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el proyecto del Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. El proyecto contiene 240 artículos que están relacionados con que a la canasta básica se le incorporen productos agroecológicos. La presentación de esta iniciativa la legislativa se cumplió en el marco de la gran feria de agricultura familiar, campesina, comunitaria y agroecológica, que alberga a pequeños productores y emprendedores de frutas, lácteos, tejidos, bisutería, originarios de las diferentes regiones del Ecuador. Los militares en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas se reunieron este miércoles en su sede en Guayaquil. Allí dieron una rueda de prensa en la que expresaron su desacuerdo con las últimas elecciones de vocales del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, la misma que a criterio de ellos fueron irregulares. Todo el proceso electoral estaban y están viciados de irregularidades cometidas por el Consejo Directivo y tribunal electoral de Lisboa. según los militares agremiados el problema surge con la aprobación de un nuevo reglamento eleccionario que no fue debidamente socializado con los pensionistas lo cual impidió que puedan recolectar las firmas para estructurar listas efectuar un plan de trabajo y campaña por eso ahora piden que se declare la inconstitucionalidad del reglamento en cuestión así como del proceso eleccionario y de no tener una respuesta favorable lo haremos al eh, Tribunal Contencioso Electoral, porque no puede ser que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, una institución pública, permanezca nomás como un ente eh, administrativo que está apoyando solamente la logística y no tome parte en lo de fondo que son en unas elecciones transparentes y apegadas al derecho. Además sostienen que tan repentino y fraudulento fue el proceso que una sola lista logró inscribirse. ¿Cómo puedo aprobar un reglamento una semana antes de una convocatoria? Entonces no se puede permitir esta arbitrariedad e ilegalidad. Como yo lo dije, podíamos haber hecho el esfuerzo quizás las organizaciones y cumplir con los requisitos establecidos, porque teníamos capacidad para hacerlo, pero el punto es que tenemos que ser transparentes en todos nuestros actos y no podemos ser partícipes de una ilegalidad. Según el nuevo reglamento eleccionario aprobado el pasado 24 de agosto, los candidatos solo pueden provenir de las listas de organizaciones militares jurídicamente constituidas. Pero según Alan Molestina del Frente de Defensa ISFA Guayas, este grupo no representa una mayoría. Y como le dije, ellos no llegan a 6.000. 6.000 de 32.000 son 16.000. Pensionistas que no pueden participar. Y en vista de que la mayoría de los pensionistas no estuvo de acuerdo con el repentino cambio, ni con la única lista inscrita, el ausentismo fue el ganador en las elecciones de los vocales. Gana el ausentismo. Con 27.587 personas no estuvieron presentes, que no se acercaron a sufragar. Ante la falta de legalidad del proceso, uno de los integrantes de la lista ganadora presentó la renuncia anticipada, por lo que ahora los militares en servicio pasivo esperan que se convoque a nuevas elecciones, empleando el instructivo anterior para tener una elección transparente. Dentro del Plan Rescate Ecuador, estrategia impulsada por el presidente de la República Guillermo Lazo, la cual busca devolver la seguridad a la ciudadanía con el trabajo coordinado entre las fuerzas del orden, la Comisión de Tránsito del Ecuador empieza su labor desde adentro para lograr erradicar la corrupción, trámites fraudulentos y con esto dar un óptimo servicio, así lo afirma el abogado Carlos Valareso, director ejecutivo de la CTE se prestan para hechos que no, no son éticos, que no son apegados al servicio que debe dar una institución pública y producto de ello, eh, no solo en el área de servicios, sino en, en, el área de, en el área operativa, en el área de los del cuerpo uniformado, hemos realizado algunos cambios importantes para mejorar la calidad del servicio, para mejorar la institución y que sobre todo esta mala práctica de la corrupción sea a su vez erradicada, sea... Eh, mejorada. Y justamente para dar esa transparencia en los procesos que lleva a cabo la CTE, Valareso comenta que equiparán debidamente a sus agentes con dispositivos de última tecnología. Además, se preparan para los controles en los feriados próximos, como Navidad y fin de año. Y al cuerpo uniformado dotaremos de cámaras personales o body cams para transparentar el proceso, incluso para cuidar de nuestros vigilantes ante ciertas agresiones que pueden producirse por parte de algunos conductores. Es un mes complicado. El día de ayer tuvimos una reunión con la Comisión de siniestralidad en la cual elaboramos estrategias precisamente para la reducción de la siniestralidad Tenemos una proyección a la disminución de siniestros con respecto al 2019, en una reducción de 4.46%. El Plan Rescate Ecuador se desarrolla con medidas que buscan un alcance total para luchar contra la inseguridad, el narcotráfico y la violencia.